Buenas, buenas. Vamos a analizar cómo funciona un circuito de accionamiento de un motor desde dos lugares diferentes. ¿Qué significa esto? Voy a poder poner en marcha y parar el motor desde dos lugares diferentes. Es algo parecido a lo que sucede en un ascensor cuando podemos accionar el mismo desde adentro y desde afuera de la cabina. Siguiendo la misma lógica de los videos anteriores, línea, neutro, vamos a poner al contactor C1 con dos contactos en serie para poder pararlo, S1, S2 y dos contactos normalmente abiertos, S3 y S4. Pero esta vez en paralelo. ¿Cómo funciona esto? Si pulso acá o pulso acá, el contactor no puede entrar y si está funcionando, se va a parar. Si pulso acá o pulso acá, tanto este pulsador como este van a hacer que C1 se conecte. Pero volvemos a tener el mismo problema de antes. Si yo pulso acá o acá, el contactor se acciona pero cuando suelto se vuelve a caer. Vamos a conectar en paralelo su autorretención y de esta manera cuando entra C1 se cierra este contacto C1 se acciona y queda retenido por acá. Repasamos el principio de funcionamiento. Si pulso acá o acá se completa el circuito, entra C1 y la alimentación viene por acá o por acá y C1 cierra su contacto y se autorretiene. Ahora para poder pararlo desde acá o desde acá, pulsando cualquiera de estos dos, deja de recibir alimentación C1 y se detiene el motor porque el contactor se cayó. Le puedo agregar en serie todos los contactos normalmente cerrados que necesite y puedo seguir agregando contactos normalmente abiertos, todos en paralelo en cada uno de los lugares. Espero que les haya servido el tutorial, si les gustó denle un like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo nuevo contenido. Desde ya muchas gracias, nos vemos en el próximo video.